Hola, ¿cómo estás? Otra semana maravillosa desde aquí de Bogotá, Colombia compartiendo las buenas nuevas de Reino de los Cielos en esta cuarentena dándole la gloria y la honra al Señor para que cada día nos está enseñando algo a ser transformados eh, en un aspecto de tu vida, de mi vida, la vida de tus familiares, de tu esposo, de tu esposa, y comprender realmente que, ¿cuál es la verdad? ¿qué es la verdad? Y esto me trae porque estaba viendo la pasión de Cristo en esta Semana Mayor, y la parte de cuando Poncio Pilato dijo, ¿qué es la verdad? ¿cuál es la verdad? Y el Señor ponía en mi sentir, que hay mucho, mucho de su pueblo que no ha entendido cuál es la verdad, y entender que la magnitud de lo que hizo su hijo por cada uno de nosotros, cuando fue latigado, eh, esos 39 latigazos, y ver esa parte de esa película, me, me toca mucho. Y también la parte de que cuando su madre ve a, a su hijo crucificado, Duro, duro, duro, duro. Ella también ella fue un ser humano. Y al saber que su hijo, sabemos que es Dios, pero vino a ser, se convirtió en un ser humano para entender nuestros, nuestras aflicciones, nuestros problemas. Y yo creo que muchos verán esa parte de la película y realmente ten, tendrán un poco de aflicción en, en el momento, pero después... Se les olvidó lo que hizo el Señor. Y por eso el Señor traía este título de esta semana: ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y es por eso que el Señor nos lleva esta semana, Juan 8:32. Y conoceré la verdad y la, hará, y la verdad os hará libres. ¿Realmente has conocido esa verdad? ¿Realmente esa verdad te ha hecho libre? ¿Realmente.? Esa, ¿Esa falta de perdón te ha hecho liberarte de, de esa aflicción, de ese problema que tú tienes, para que conozcas el perdón, para que el Señor pueda obrar en tu vida? ¿Realmente lo estás dejando, dejando que el Señor obre? ¿Realmente estás dejando que, como que, oh, bueno, pasemos la página y sigamos, porque el Señor quiere hacer cosas maravillosas, sobrenaturales, no únicamente en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu congregación, Realmente estamos conociendo esa verdad, familia en Cristo. Cada día yo sé que tenemos errores, pero cada día buscamos esa perfección. Y esa perfección el Señor dijo que íbamos a tener aflicciones. Él no dijo que no. Lo íbamos a tener esas aflicciones y si lo hemos hablado. Y nunca vamos a cansarnos de decirlo. Las aflicciones nos enseñan cada día más a ser mejores humanos. A, mejor, a crecer mejor espiritualmente. Somos espirituales y no carnales. Nosotros ya vemos todo en el espíritu, no en la carne. Yo te invito que también el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y ese llamado eh, está en esta hermosa palabra. Que decernamos, que la entendamos, que la excluñemos. Y realmente ese llamado cuando el título que nos da el Señor, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Que es un llamado, que es un llamado muy grande, no únicamente para ti, sino para tu familia. Tú no de pronto no vas a estar en una iglesia, vas a estar en una corporación. El Señor te va a salir en una corporación, en un trabajo, hasta en tu mismo hogar. Pero cada día debemos de evolucionar como seres humanos. Cometemos errores, claro que sí. Pero eso no significa que el Señor no va a dejar, eh, te va a dejar, o oh, perdón, te va a dejar a un lado y va a desechar todo lo que ha hecho contigo. Claro que el Señor te va a usar grandemente. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y el Señor nos lleva a un salmo, mis queridos hermanos. En el Salmo 51, versículo 6, he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo. Y en lo más secreto me harás conocer sabiduría. Cada, día, cada vez que tú tienes esa intimidad, cada día que tú tienes esa, ese compromiso, ese tú-a-tú tú con el Señor, tú estás entendiendo la verdad estás conociendo, y el Señor te está dando la sabiduría para que la conozcas. Cada, cada vez que tú escudriñes, leas la palabra de Dios, el Señor te está dando la sabiduría para conocer la verdad. Y es por eso que en la armadura de Dios, cuando te, te hablamos de ese cinturón de la verdad, es que la verdad te va a ser libre. Esa es una verdad que es maravillosa, conocer Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y algo muy importante, y te lo voy a leer, Juan 14, 6, en la nueva versión internacional, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo sé que de pronto te lo sabes. Y si te lo sabes, ¿qué estás esperando en saber que Jesús es el camino? Jesús es la verdad. Jesús es la vida. ¿Realmente estás entendiendo que Él es la verdad? Que la única verdad es para ir al Padre es por medio del Hijo? Y por medio de su, de su Espíritu Santo, no está dando ese conocimiento. ¿Realmente? ¿Estás conociendo cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es Jesucristo, que vino hace dos mil años, pagó un precio bien grande, pero yo veo que hay una, un pueblo de Dios, no te estoy juzgando, pero veo un pueblo de Dios que no ha querido entender que el, el precio que Él pagó lo hizo por amor. Esos 39 latigazos no fueron únicamente porque deben 39 latigazos y ya, no, como yo lo digo, las 39 burradas que hemos hecho en nuestras vidas, y perdona como te lo diga. y discúlpeme, pero son las 39 burradas que el Señor pagó y, y en, esos, en esos latigazos y en esa cruz. No estoy hablando más del Señor, estamos hablando del ser humano. El ser humano, como seres humanos, no hemos entendido cuál es la verdad, qué es la verdad. Si realmente entendiéramos qué es la verdad y cuál es la verdad, no hiciéramos las cosas que hacemos. No ayudamos al prójimo, criticamos, juzgamos, pero no entendemos que el Señor nos está haciendo un llamado. Juan 5.32 nos dice algo maravilloso. Pero también te voy a leer el, el 30, el 31 y el 32 de Juan 5, uh, 530, que nos, el Señor nos habla de los testigos de Cristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Escucha esto. Busco la voluntad del que me envió la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Él es la verdad, la vida y el camino. Iglesia, el Señor en esta cuarentena nos está diciendo que Él es la verdad, que Él es la vida y el camino, que hay que buscarlo. Y como le hemos dicho, todo hay tiempo. Tiempo para ver películas, tiempo para compartir con vuestros hijos, jugar. Pero hay tiempo para realmente entender que, que Jesucristo, el Hijo de Dios, es la verdad. Y que por medio de su Santo Espíritu, el Consolador hermoso, nos está enseñando a entender estas Escrituras. Y si tú no estás aprovechando estos momentos para realmente reconciliarte con, con Cristo o pedirle perdón al Señor de todo lo que has hecho, llegó el momento. Porque vendrán momentos en que vas a añorar y vas, vas y vas a decir, ¿por qué no aproveché esos momentos? ¿Por qué no aproveché realmente ese tiempo que me dio el Señor para estar en comunión con Él? Aprovecha esos momentos, iglesia. Aprovecha lo que el Señor te está dando. Te invito a que cierres los ojos, Padre Celestial, Padre de la Gloria, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, te pido perdón, Señor, te pido, Padre Celestial, te pido perdón en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que no he entendido, Señor, que Tú eres la verdad, que Tú eres la vida, que Tú eres el camino, Padre Celestial. Padre amado, en este momento reconozco, Señor, que Tú eres la verdad, el camino y la vida, Señor, que el único camino para ir al Padre eres Tú. Y yo te pido que tú entres y gobiernes mi corazón y que el adversario no tiene poder en mi hogar, en mi familia, donde yo esté, para, porque le voy a dar la gloria y la honra siempre a ti, Señor. Y que voy a dejar que tu Santo Espíritu, el Espíritu de verdad, siempre me direccione y me haga entender la palabra, la verdad. Padre, te doy gracias, te doy la gloria y la honra por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te invito a que sigas conociendo la verdad, que sigas leyendo, como yo lo llamo, este pasaporte que nos va a llevar a una vida eterna. Yo te invito a que aproveches estos momentos, estos tiempos, porque el Señor no nos lo está dando con una razón de ser. No te arrepientas en un futuro. No te estoy asustando, sino son momentos en que tú debes aprovechar de realmente, como tú tienes ese, esos momentos con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, ten ese momento con el Señor. Y dile, Señor, queremos sentirte más. Queremos sentirte más en, en, en mi hogar. Queremos sentirte más como familia. Queremos añorar, Padre Celestial, que toda mi familia le servirá a, te servirá a ti. Las oraciones van a ser escuchadas, las oraciones están siendo escuchadas. Y siempre dale esa gloria, esa honra y el poder. Nos veremos en una próxima emisión, aquí en La Fe que Conquista. Bendiciones.